¿Qué pasa, chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danitz. ¡Déjame terminar el saludo! ¡Y el te ¿Qué vamos a hacer hoy? Te voy a... Te, te voy a retar. ¿Me vas a retar otra vez? Sí. Como ves, te he invitado, ¿no? En sí. En Fortnite. Pues únete. Ya me he unido. No. Ah, no. Sí. En Fortnite. Ahí. Pues... Ahora sí me ha unido. Vale. Vamos. ¿Ahora qué? A... Sigue, sigue hablando. Ahora vamos a jugar a, tla... a una partida de creativo, solos. Que tengo que enseñar la sensibilidad. Hoy voy a enseñar mi sensibilidad, mi privada sensibilidad, mi sensibilidad oculta para la gente que tenga un mando como yo de... De PlayStation o de lo que sea roto los no joystick que estén reventados y que se mueva el personaje solo. Pues esa sensibilidad perfecta para estos tipos de jugadores. Así que os lo voy a enseñar ya. Los ajustes que tengo, ¿vale? También los de PC, resolución 3D, la tecnología al 95. A ver si se me pone. Bueno, 95 está ahí. Épica distancia de visión. Y lo demás, todo desactivado y baja, ¿vale? Luego vamos aquí a, a los ajustes de la sensibilidad. Y tenemos 2%, 2,1% de construcción y de edición 2,4%. Bastante alta, la verdad 48% y 46% De horizontal y vertical Los potenciadores desactivados Y luego tenemos La sensibilidad de apuntar con la mira 11%, 11% Y los potenciadores 4 y 4 Luego potenciador progresivo de bla bla bla, bla 0,00 segundos Amortiguación 0,01 segundos Y lineal 100% intensidad de asistencia de apuntado Y para la gente que tenga el mando rojo 25% de la zona sin uso Y 27% es bastante... Eh, bastante, bastante, lo normalmente suelen utilizar. ¡La moto, la moto! 25% y 27%. Eh, está bastante alta, pero como tenemos el mando roto, pues es necesario tenerla así. Así que voy a intentar retar a mi hermano, a ver si no se traba la grabación. Vamos a intentar jugar. ¿Atletico? ¿A tres kills? Sí, atletico. a ver quién es mejor. Pero. Pero, pero, pero, ¿qué? Vamos a jugar a una partida. No solo, sino con más personas. No, no, no, no, dos personas solos. vale. Venga, tú contra mí. A tres kills, a ver si es buena mi sensibilidad o no. Vale, vamos. Venga, ya, dale, dale, pelotudo, dale. Vamos, vamos, vamos, vamos. ¡Dale! No bailes, no bailes, que me rompes los oídos. ¿Qué dices? Que no bailes, que me rompes los oídos, Killo, que... Está muy alto esto, vamos a bajarlo. Vale, pero Brian, ¿Qué pasa? Voy a decir por yo. tu casa. Voy a decir yo la isla. Que no, la elijo yo la isla, que luego me metes en una isla de moros. A ver. La elijo yo la isla, ¿vale? No. ¿Cómo que no? ¿Pero qué estafas me estás haciendo? Bueno chicos, al final no pudimos grabar la partida Porque mi PC es un coñazo Todavía no está bien arreglada Tengo un procesador muy pobre Pero, eh, al final El resultado fue Brian, 4, Aymar, 0 Te gané, así que No, antes No, fue 4 a 1 ¡La moto otra vez! <risa> Sigue Que antes me mataste cuatro veces, pero después te maté una. Bueno, porque te dejé? No. Sí. No, tú estás construyendo hace para que que. Bueno, tengan gané, básicamente. Bueno, chicos, eso es una muy buena sensibilidad. Espero que les guste, ¿vale? Y os voy a decir una cosa, estoy subiendo muy muy muy muy muy pocos vídeos. ¿Por qué? Voy a empezar a subir más, pero por favor, tener paciencia ¡Ay, ay, ay! Cállate un momento, no seas tú también en una moto Y quiero hacer un videoclip de una canción que he sacado, ¿vale? Ya algunos lo habrán escuchado, pero eh, he sacado una canción y quiero hacer un videoclip, ¿vale? Lo que no estoy muy seguro porque no sé si me gusta del todo la canción, cómo salió y todo Pero bueno, tranquilidad chicos, paciencia Y voy a estar subiendo muy pocos vídeos, pero por favor Os lo pido por favor, sentimentalmente, eh, os lo digo en serio no digo por hacerme el chulo ni nada, pero me encantaría que se suscribieran al canal Por, por el estado, eh, por decir así, sentimental de mí, Porque necesito apoyo últimamente, estoy mal Y necesito mucho apoyo, por favor Quiero que se suscriba la gente, que vea que les guste mi contenido Y necesito de verdad, eh, el único apoyo es un simple botón Es gratis, que darle un botón y ya con eso me hacéis feliz Sé que es un simple número, ¿no? Pero... Mientras más grande sea esta comunidad, más sea divertido, ¿no? Y así tenemos también más ideas de subir vídeos. Así que espero que les guste de verdad, de corazón. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.